Entonces, eh, ahorita les voy a dar un poquito de teoría. Eh, esto está súper importante que le echen un vistazo por si les toca hacer revisores o algo eh, con el cambio climático o cuando usan especies invasoras. Esto es un, un paso ahora eh, indispensable. ¿Verdad? Eh, huh y eh, después de que yo dé esta teoría súper rapidito vamos a hacer una práctica con un software que les mandé eh, la guía de cómo instalarlo que podían ver un, un tutorial en youtube se llama XDET. Eh, y con las, les mandé también las capas de clima de México del presente y del futuro entonces eh, igual las puedo volver a mandar me dicen y, eh, Después eh, Luis Osorio va a mostrar otra herramienta que tiene otras cualidades que no tiene esta que yo voy a mostrar eh, y vamos a hacer una práctica también, ¿verdad? Entonces hoy, hoy va a ser la mañana de pocas presentaciones y me dicen a qué hora hay, hay break o algo para... para sí, sí, un chancletazo. <risa> eh, entonces proyección de modelos a otras áreas y cuando estamos proyectando a otras áreas es cuando queremos modelar, por ejemplo, epidemias. Eh, de lugares de otro lugar para ver si hay riesgo aquí o especies invasoras ustedes ya se saben de memoria este esquema y una, lo único importante aquí es que le pongan atención al cuadrado amarillo y al cuadrado rojo entonces yo estoy modelando del cuadrado amarillo que son los climas nativos hacia el cuadrado rojo que son los, clima, que son los climas que, que fueron invadidos el lugar en donde yo puedo creer en mis predicciones es en la parte en donde los dos eh, se parecen, ¿verdad? Que es la parte este cuadrado punteado, en donde está T y C. Ahí puedo yo creer, porque los climas existen en los dos lugares. En todo el resto de la parte roja, yo no puedo creer en mi modelo, porque yo no estoy seguro si la especie puede sobrevivir a esos climas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eh, Dentro de estudios que han hecho eso, esos análisis incorrectamente está este, una revista súper importante en ecología, eh, eh, publicar ahí citas a la segura y básicamente los autores en el mapa de la derecha, esto ya se los mostró, pero dicen que eh, los, la especie que está en Europa, que es la A, eh, fue, con esos datos predijeron en, en Estados Unidos y después de Estados Unidos predijeron en Europa y se dieron cuenta que al hacer eso los modelos no predijeron bien esos puntos negros. ¿verdad? Entonces dijeron, ah, eh, la especie evolucionó, y se está adaptando a condiciones diferentes y uno de los pasos que habría que hacer primerito antes de esto es, ¿debería yo de proyectar ese modelo de Europa hacia Estados Unidos? Eh, y a veces es bien arriesgado ¿verdad? porque los climas, aunque se parezcan aunque estén en, latitudinalmente en el hemisferio norte los, hay muchas variaciones ¿verdad? Hay, hay otra topografía el continente es, es más uh, grande en, en, en tierra, por ejemplo en Estados Unidos, entonces los vientos, la precipitación son muy, son muy distintos eh, otro error que tiene este manuscrito es que eh, utilizaron dos dimensiones para ver las poblaciones de, de, de esta planta invasora eh, Creo que es una planta, no estoy seguro Y eh, yo ayer les estaba mostrando que para el estudio de, del zorro de Darwin Al usar dos dimensiones que es B, eh, al lado derecho Con dos dimensiones yo, yo digo, ah, hay sobrelapamiento Y si le agrego más información y si le agrego otro componente principal por ejemplo eh, ese sobrelapamiento desaparece, ¿verdad? entonces eh, uh, más variables tengo para comparar esos climas análogos o no, más información ¿verdad? es mejor. Eh, una de las herramientas que sirve para ver si los climas son análogos o no es Niche A, aquí tengo las dos zonas de estudio para esta especie invasora, es la ardilla que les mostramos eh, eh, anteriormente y eh, la zona nativa está a la izquierda y la zona de invasión está a la derecha y lo que hicimos fue eh, eh, identificar los climas, los, eh, el rango de climas en la zona nativa que es el poliedro azul y luego identificar las condiciones climáticas en la zona invadida que es el poliedro rojo y aquí nos dimos cuenta que la zona invadida que es, eh, son las islas británicas realmente quedan contenidas dentro de los climas de eh, Norteamérica, ¿verdad? Entonces, si yo calibro un modelo en la, en la información del polígono poliedro rojo, eh, solo puede predecir en las, en, las, en las zonas en donde los dos eh, eh, se sobrelapan, ¿verdad? Que serían este, estos pequeños poliedros ahí, que ahí yo puedo transferir un modelo de un lugar al otro. Y si yo quiero predecir de las Islas Británicas, que es el polígono rojo, al resto de la zona nativa, todo eso va a ser extrapolación. ¿verdad? En el mapa de abajo, las zonas en donde yo puedo predecir a partir de las Islas Británicas es aquí. Todo lo demás estoy adivinando. ¿verdad? Y todos lo, lo, bueno, los, los algoritmos tienen distintas formas de adivinar en esa zona gris. Unos son muy exagerados, otros son más más calmados. Eh, para el mismo estudio de la, de la ardilla utilizamos otras herramientas. En amarillo, la comparación es a través de Niche A. Eh, MES, que es algo que ya trae eh, Maxen por defecto, es, eh, evalúa qué tan diferentes o similares son los ambientes, pero no te da un punto de corte. De corte Entonces, solo te dice para adivinar, yo, yo no debería de creer aquí. Así como, como es, es continuo. Mop, que es lo que vamos a ver después, te da la persona negra que te dice, aquí usted está adivinando. Bueno. Eh, Entonces, eh, por, eso fue cuando transferimos de un lugar a otro. Pero, ¿qué onda si yo estoy, mis modelos en México y los proyecto a México? Pero el futuro, también pueden haber climas nuevos. Entonces, ¿Cuál es? ¿Por qué es tan importante hacer estos eh, análisis de proyecciones? Estos son, eh, al 2015, todos los conjuntos de modelos de cambio, de, de, cambio, de, de clima del futuro. ¿verdad? Son algoritmos. Cuando digo modelos me refiero a diferentes algoritmos con diferentes supuestos, con diferentes parámetros. Eh, y esas son las diferentes, todas las diferentes eh, líneas eh, que vemos ahí. Y en función de los colores está el escenario de emisiones. Entonces eh, me imagino que han escuchado de estos, que está el, el peor, el, el escenario el que va a ser el peor, y así como que el, si todos nos portamos bien cómo sería la cosa, y el de si todos nos portamos bien que es el RCP 2.6 ya se ha declarado que no es posible que pase. ¿verdad? Pues ya lo siento pero muy tarde. Eh, al, al, último, eh, al último dato que se tiene ya no podríamos bajar la temperatura como se había estimado, ¿verdad? incluso ustedes ya saben que si se detiene hoy, la inercia que tiene el cambio va a seguir 60, 80 años ¿verdad? Eh, entonces los climas que nosotros por lo menos yo estoy usando son del 4.5 al 8.5 y, este, aparte, uso distintos modelos, ¿verdad? Está ahí. Por ejemplo, si yo digo, voy a usar solo los rojos, ok, ¿cuál de todos esos rojos? Porque ese es el promedio, pero hay un montón más. Entonces, la idea es usar para ellos para que yo pueda capturar toda esa variabilidad que hay. Y uso distintos escenarios de emisiones para que otra vez pueda captar más incertidumbre, porque hay mucha incertidumbre con esto. Y, este... ¿Qué más? Ok. Para modelos hacia otros tiempos, les quiero mostrar algo que eh, está recién, recién hicimos con eh, Daniel Romero. Él es... Eh, él trabaja con modelos de nicho, pero aplicados a, a enfermedades, él ahorita, eh, se, creo, que, creo que en una semana se va al laboratorio de Town para hacer su doctorado allá, eh, él es médico, nada que ver entonces con, con esto de ecología, pero resulta que dentro de, los, de sus cuates médicos él siempre fue el raro, porque se juntaba mucho con los ecólogos y se vestía medio hippie, entonces, Siempre, él cuando estudiaba las enfermedades, las estudiaba más desde el punto de vista de, ah, este es otro organismo. ¿verdad? Y entonces ahí fue donde hizo el clic de, ah, sí se pueden estudiar las enfermedades utilizando ecología. Entonces es lo que hemos estado trabajando. Y eh, cuando estamos tratando de estudiar, por ejemplo, sistemas de transmisión, como el, el, un parásito afecta a la gente y se va así, yo les conversaba que es de los modelos de depredador presa, funcionan bien. Y cuando quiero predecir epidemias que vienen, por ejemplo, del Zika virus, que es de África, cómo pudo haber afectado en, en América, eso es eh, ecología de invasiones, ¿verdad? Entonces, cuando él se acercó a nuestro laboratorio y dijo, eh, quiero aprender biogeografía de enfermedades, eh, él ya tenía bastantes... Eh, experiencia haciendo estadística, análisis de datos, pero todo en enfermedades. Entonces, la idea fue, ok, sacámoslo de su zona de confort y eh, usemos una herramienta que él podría usar en enfermedades, pero fuera de su zona de confort. Entonces, eh, yo escogí que trabajáramos una especie invasora. Esta es nitelopsis obtusa. Eh, starry se le dice como, como de estrella, como de star porque uno de sus órganos reproductivos tiene forma extraña y esta especie es bien interesante porque es nativa del Reino Unido y en el Reino, en el Reino Unido está en peligro de extinción entonces por alguna razón, de alguna forma la especie fue introducida en, en la costa este de Estados Unidos y está dejándola embarrada eh, se reproduce muy rápido cuando la tratan de arrancar se, se quiebran algunos fragmentos, y esto es suficiente para que otra vez eh, haya una población, ¿verdad? Eh, ahorita unos colegas, Daniel Larkin, está evaluando usar eh, pesticidas en los lagos y como que él, él dice que es como cortarle el pelo nomás. Entonces, eh, no está funcionando ninguno de los, de los planes de control. Bien, bien interesante. Entonces, la idea era, ok, utilicemos este sistema para ver eh, eh, el proceso de invasión, pero además proyectémoslo al cambio climático para ver, para ver qué, qué le espera a esta planta, ¿verdad? Esta es la zona de distribución global, re, eh, zona de invasión en Estados Unidos, después a Europa en el centro, y a la derecha eh, unas poblaciones en Japón. Eh, esta es la planta en Minnesota, que es donde está nuestro laboratorio, eh, fue reportada hace como año y medio, en un lago que es súper popular, llega Toda la gente llega a un montón de estados a hacer pesca, esquí, acuático y todo el rollo y ¡pum! Salió, se encontró la, la planta esta. Después, una de las hipótesis que se tenía es que ¡ah! los lagos que están más cercanos están más en peligro porque la planta se va a ir para allá y resulta que no. Vean ese salto tan grande que da la, la invasión, ¿verdad? Bien, bien interesante trabajar con especies invasoras. Eh, estos son uno de los esfuerzos de, de control que hay y pues la planta consume los nutrientes que hay en el agua y ocupa espacio, entonces es, es, es bien bonito porque eh, estás viendo cómo cambia toda la comunidad, como, como sistema de estudio está bien, bien interesante. Y nosotros dijimos bueno, identifiquemos el nicho, ¿verdad? modelemos lo que para nosotros va a ser eh, el nicho de la especie en condiciones climáticas y una vez que hayamos modelado el nicho, digamos, ok, ¿dónde es en este nicho de la, de la planta? ¿En dónde cae Minnesota? ¿Está afuera? ¿Está adentro? ¿En qué parte? Verdad? Entonces empezamos a, a, la idea era identificar en qué parte del nicho estaba Minnesota, eh, para ver qué tanto riesgo corríamos, bajo distintos eh, modelos de clima, teniendo cuidado de no sobre eh, interpretar estos modelos que ya los expertos en clima han dicho, no, no, no, esto ya ni deberíamos seguir usándolo. Y eh, después el paso que es fundamental cuando estamos pre tratando de predecir a otra zona, y aquí estamos predeciendo a otra zona, pero además a otro tiempo. Entonces lo que hicimos fue hacer los análisis de climas análogos. Y estos mapitas les muestran una comparación de la zona de calibración, la M, Versus la zona donde lo proyecté ¿Verdad? En verde significa los climas se parecen Y gris significa Los climas Me tapo un ojo, me tapo el otro y nada que ver Y por ejemplo aquí Algo bien interesante es que con este De abajo, el MRI Los climas son bastante parecidos A lo que está ocurriendo hoy Pero si me voy a otro algoritmo A otro modelo De clima futuro, el IPCL Ese sí está diciendo que todo va a ser distinto, va a ser más caliente, va a ser más seco. Y una nota importante es que cuando eh, eh, estamos ah, haciendo esto, la gente hace estos modelos de cambio climático, donde hay más incertidumbre, donde menos tenemos eh, que creer es en la precipitación. Es, es, es demasiada la variabilidad que hay en esas predicciones. Y un estudio que salió hace como 10 días. Analizando especies, cómo se han movido en Estados Unidos de árboles, dijeron, lo más clave para las especies frente al cambio climático, para sus rangos de distribución, es la precipitación. Entonces, está bien, hay demasiada incertidumbres en estos modelos, ¿verdad? Bueno, entonces, esta figura aquí es gris, en donde yo no tengo que creérmela. Y entonces, estos son modelos de Maxen proyectados a estas nuevas zonas, diciéndole a Maxen, no prediga en los climas que no existen hoy. Entonces, eh, algo que yo quiero rescatar aquí es que en toda la, si vemos la columna del 6, de la emisión eh, de, de CO2, escenario 6, eh, para todos los modelos de clima, que son los mapitas eh, de que dicen Sustainability, ¿qué diferentes son? Si yo, quiero, si yo quiero venderle a alguien que la cosa va a estar terrible, uso un GISS. Y si yo le digo, mire, las condiciones no van a estar buenas, un, exactamente. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado cuando a usted les toque leer un paper y decir, ok, primerito, ¿qué climas usaron? ¿Cuáles? ¿Y qué control tuvieron? al lado pusimos como la desviación estándar que ustedes ya saben hacer estos bus y todo entonces la desviación estándar para mostrar qué tan variable fueron esas predicciones una pregunta en esos modelos qué variables utilizaste que como Ok, lo que, lo, que se, lo que se hace es que yo, en el clima actual, utilizo mis, mis puntos de presencia de la especie y debería yo de tener un poquito de conocimiento de la especie. ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Con esto fue un desafío terrible, porque algunos puntos caían en el océano. Entonces nosotros asumimos, bueno, lo que esté en el aire, como que las condiciones climáticas de fuera... Van a influir en lo que está pasando también adentro. Eso es, uno, es acuático. Entonces, ese es uno de los supuestos fuertes. Otra es que, bueno, usamos EcoClimate porque ellos tienen datos como de Bioclim, pero en tierra y en agua. En los dos, entonces usamos eso. Y ya con un poco, poco de conocimiento de la especie, el, hicimos un análisis para ver cuáles estaban correlacionadas. Y dijimos, si tengo estas dos que son muy correlacionadas, me quedo con esta. Y así empezamos a eliminar. Nos quedamos solo con. Cuatro o cinco variables que no estaban correlacionadas y que creíamos nosotros, por la biología de la especie, que podían ayudarnos a explicar dónde estaba. Eso lo calibramos en el presente y ese modelo ya calibrado, como A al cuadrado más B, ese modelito ya lo aplicamos a los climas futuros. Eso no lo hablé, lo hablé aquí, pero es, lo comparamos. ¿Qué pasa si yo solo uso el área de invasión? ¿Y qué pasa si yo uso todo el rango? ¿Ustedes qué, qué recomiendan? Todo el rango. Todo el rango, perfecto. Aquí hay una revista para usted. Eh, todo el rango de distribución, porque si no, yo solo estoy usando una porción de la información. ¿verdad? Y eso es algo que yo voy a decir el viernes. Eh, ¿Cuáles son los futuros del modelamiento de nicho ecológico? Que cuando ustedes van a modelar algo, si van a empezar a hablar del nicho, tienen que usar todos los puntos que existen para la especie. Ahorita van a ver, por ejemplo, con, con eh, a especies invasoras, mucho se da de que, ah, está en la zona de invasión, hago mi modelo Maxen en esa zona, y por supuesto que el modelo va a predecir bien, va a predecir muy rojo donde están los puntos. Y nosotros hemos visto que cuando eh, utilizo todos los puntos del rango, lo proyecto a mi zona de invasión, todo va a ser rojo. A nadie le gustan esos modelos. Pero eso es la verdad. O sea, tiene todo el sentido del mundo. Si yo utilizo todo realmente la tolerancia a la especie, eh, puede que sí, que sí va a invadir todo, todo un estado. Es nomás que le va a llevar tiempo. Sí. Gracias por la pregunta. Eh, yo no voy a hablar mucho de mob, pero les voy a poner esta figura porque fue de las que em empezó a evaluar esas, eh, esas ideas. Eh, y esta es, ustedes ya se sí lo saben, esta es la M. Este es el clima del futuro. Y mi idea es, con estos puntos, ¿qué va a ser mi modelo? Va a predecir solo aquí, va a predecir aquí, y si yo lo dejo predecir aquí, ¿cómo va a predecir? Así? presentes versus climas futuros eh, otra vez eh, aquí, este es el supuesto que tiene excel que es el que vamos a usar ahorita y este es el supuesto que tiene MOP, que la forma de las nubes de clima son así y Excel asume que la forma de los climas va a ser un elipsoide ustedes ya saben que es clamping, qué es extrapolación y que es eh, truncación, que es que solo transferir el modelo sin dejarlo adivinar en climas que no existen en la zona de calibración. Eh, bueno, otra vez, esto es cómo se ve eh, esta figurita de dibujo ya con datos reales, ¿verdad? El futuro eh, está usando condiciones que no están dentro de los puntos que se utilizarían para calibrar y en este estudio que hizo Tao, que él ya se los mostró. Eh, y se los explicó cómo los modelos se trababan y seguían prediciendo en otras temperaturas. lo hicieron con datos reales, usando un mosquito que transmite una enfermedad. Y se dieron cuenta de que si yo dejo el mosquito, al mosquito, al, al Maxent, él va a predecir que va a estar en agua hirviendo, ¿verdad? 100 grados. Entonces, hay que tener mucho cuidado con, este, con, con dejarlo extrapolar, porque le va a seguir, le va a seguir. Eh... Bueno, la zona que no es, eh, climas que no están, climas que están en la zona de calibración y cómo el modelo por defecto se traba para seguir predeciendo en climas futuros, cómo extrapola eh, y cómo se trunca. Si yo le digo, no, no, no, no me va a predecir en climas que usted no conoce, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace para proyección? Hay algo, un, eh, Maxen, cuando uno se va a Settings, Maxen tiene clamping y extrapolación activados. Hay que desactivarlos para que tengan un comportamiento como el de abajo. Solo va a animarse a predecir en las condiciones que están en la M. No se va a animar a predecir si, la, si los climas no los conocen. ¿Eso es un Sí. Esto, a esto se le llama transferencia del modelo de un, de un clima a otro versus proyección. que es? Eh, bueno esta figura ya se la saben también que las partes negras son climas que de áfrica hoy no van a existir según los climas del futuro por ejemplo en el modelo de cólera que yo mostré ayer en un seminario eh, nadie preguntó pero ahí había unas zonas en donde Maxen no predijo nada porque son temperaturas tan altas en el agua que simplemente no existen hoy en ningún lugar del mundo. Tan calientes. Entonces, eh, pensamos cuando lo estamos escribiendo poner cinto, signos de interrogación ahí para decir, bueno, no sabemos qué va a ser cólera. Pero fue más fácil solo, solo hacerse el loco. Okay. Eh, esto es lo que hace el eh, mes y es que prueba la nube de puntos ambientales, su background del presente, versus todos los. los las condiciones del futuro, eh, y les dice muy parecido, nada parecido, eh, muy similar, no similar, entonces les da un valor continuo, mientras a la derecha MOP y EXCEPT les dice cuál es como su, su rango de, de don mínimo y máximo de la zona de calibración, eh, versus hasta dónde llegan los climas futuros, ¿verdad? Entonces, eh, yo les voy a mostrar ahorita Exet, eh, que utiliza distancias de Mahalanois. Creo que MOP usa euclidianas, no estoy seguro, le vamos a preguntar a... Ok. okay. okay. Y este Nich A básicamente hace esto, ¿verdad? Eh, uso los dos climas y miro en dónde se sobrelapan. Eso es lo que hace Niche A. Súper sencillo. Y Exet, que sale en este paper se ve se estructura aquí están los dragones. Y es que antes, eh, cuando la, la, en la época medieval, cuando la gente hacía sus mapas, ellos ponían eh, zonas en donde decían, ¿en dónde están los dragones? ¿Where are dragons? Y eh, ellos básicamente en zonas que no habían sido bien exploradas, no sabían nada, pues dibujaban un dragóncín eh, para decir, aquí hay monstruos, no sabemos nada, no hay información. Y eso se acostumbraba a encontrar en, las, en, las, en, las, en los mapas de esa época. Zonas que yo no conozco, le pongo un dragoncín. Entonces ellos, a la hora de hacer estos mapas de climas que no conozco, pues, pues proponen estas esta misma, mismas ideas. Esto no lo voy a explicar mucho, pero básicamente muestra cómo eh, al inicio mes, después distancias tupiridianas y después distancias de Mahalanobis. cómo yo con esta, estos simples cambios del, del tipo de enfoque que voy a usar, cómo cambia la percepción de que va a ser eh, muy diferente o poco diferente. ¿Verdad? Y aquí entonces eh, son los climas en el sol rojo, eh, los puntos eh, que caen en la zona de calibración, los climas que están en la zona de calibración, y en los, eh, lo, lo, el elipsoide de gris con puntos negros son climas que están afuera climas del futuro, climas de una zona de potencial invasión entonces eh, una de las eh, métricas que tiene Xdet es que primero identifica el rango ¿verdad? el mínimo y el máximo y fuera de eso ellos le llaman novedad 1 o novedad 1 climas no, eh, novedosos ¿Verdad? Fuera del rango, aquí. Y además, aunque caiga dentro del rango, a veces hay combinaciones. Por ejemplo, esto de aquí para acá, esto cae en el rango. Y de aquí para acá, cae en el rango. Nomás que esa combinación exacta de climas no están en la zona de calibración. Están dentro del rango, pero esa, esos píxeles con esas combinaciones exactas no están en el rango. Y eso le llaman 92%. Entonces, son, son climas a los que yo puedo eh, proyectar el modelo, nomás que esas combinaciones no existen en zona de calibración y hay que tener cuidado. Okay. Um, uh -huh. Uh -huh. Okay. Eh, una de las cosas que tiene... Eh, bueno, entonces aquí todo lo que es eh, 91, que está fuera de los climas de la zona de calibración, están en diferente grado de rojo, porque ellos cuantifican desde, desde que está fuera del rango, qué tan lejos está. Okay. Por eso están los, esas manchas de colores, pero generalmente lo que yo hago es que todo esto lo clasifico como rojo, el mismo color rojo. Yo solo digo, más o menos como se dice en mod, negro. Aquí no, aquí no quiero ni... Ni interpretar los modelos. Otra cosa que tiene Excel que lo vamos a ver ahorita, es que cuando me dice todo esto es NOEL, todo esto no existe en su zona de calibración, me dice qué variable climática es la responsable de eso. ¿No? Entonces, eh, vayan a tomar un break y después descargan los, la, la, el, el software Excel y lo instalan y Ajá. Te mandé un mail con la guía de cómo instalarse. Es un, es un mac, es un Word, es un producto de Word. La... La Va a tardar cinco horas en bajar el ¿A no Lo estoy, lo estoy pasando y nos lo que el virus.